...una etapa importante en la vida política, la verdad que agradecer al, a mi partido... ...a la Unión Cívica Radical, al gobernador Gerardo Morales, al intendente del arquitecto Jorge... ...que me han dado la posibilidad de, de poder este, estar en, en esta banca del Consejo Deliberante... ...para trabajar por la comunidad, por la gente, así que creo que... ...bueno, me voy con la satisfacción de, de haber cumplido, de haber este, podido elaborar... ...distintas ordenanzas que le sirvieran a la comunidad, al municipio en general... Para que podamos mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos de Cupú. Presenté muchos proyectos de varias áreas: en área de derechos humanos, en infraestructura social, en ambiente, el de presupuesto participativo, el de food track, el de tenencia responsable de mascotas, eh, iniciativas que tienen que ver también con los derechos humanos, como decía, y siempre defendiendo al vecino de la ciudad, siempre trabajando por el vecino de la ciudad. Así que, bueno, eso lo que me sucede es que. Eh, tengo orgullo por el trabajo hecho con mi equipo de trabajo y también por haber hecho el esfuerzo con mis errores y mis virtudes de representar al vecino de la ciudad y defender su, sus necesidades y sus intereses. La relación entre mi concejalía y el vecino fue importante y traté de hacer mi mayor esfuerzo para mejorarle un poquito la vida de los vecinos de la ciudad con normativas nuevas, eh, digitalizando, por ejemplo, trámites, haciendo un montón de iniciativas que tienen que ver con mejorarle la vida a las personas. Yo destaco algunas cosas que son muy importantes. Habían sueños que siempre teníamos con mi grupo político, mi grupo técnico, eh, el CBC, vi, eh, Soñábamos con que se arreglen los espacios verdes de Alto Comedero y tenemos semejante parque ahora. Eh, siendo diputado había presentado un proyecto para hacer el puente que hoy existe este, allá en, en abajo la, la viña, las calles, los pavimentos. Todas estas cosas que, que uno queda plasmado en, en la memoria de las cosas que ha compartido, que ha presentado, que ha apoyado... Y bueno, estos son los balances los, los re importantes. Y después bueno están los otros, de las discusiones, de, la, de las grescas que por ahí se dan, ¿no es cierto? Yo siempre digo que el cuerpo legislativo tiene que ser un lugar donde se debatan normas, donde se debatan leyes. No es un lugar para, para venir a enfrentarse, odiarse y demás. Esas cosas no, no, no están bien.